Se necesita mucho valor para amar a las mujeres marcadas por el pasado, aquellas de carácter fuerte, pero de corazón bueno. Se necesita mucho amor para curar las heridas, las desilusiones, y sobre todo se necesita ser inteligente. Porque son tan maduras, tan experimentadas que ya no creen en lo que sienten, sino en lo que estés dispuesto a hacer por ellas. Existen razones poderosas para amar a una mujer así, y son razones que todo hombre debe conocer. ¿Quieres saber cuáles son? 1 Fortaleza. Una mujer que ha superado situaciones difíciles en su pasado puede ser una persona increíblemente fuerte y resistente. Su capacidad de superar la adversidad puede ser una fuente de inspiración para ti. 2 Empatía. Las mujeres que han pasado por experiencias dolorosas a menudo tienen una gran empatía por los demás. Pueden ser más comprensivas y compasivas que otras personas, y pueden ser capaces de ayudarte a través de tus propios problemas. 3. Madurez. Una mujer que ha pasado por dificultades puede tener una mayor madurez emocional que otras personas. Esto significa que puede ser más sabia en la toma de decisiones y más estable en las relaciones. 4. Agradecimiento. Una mujer que ha superado una situación difícil puede ser más agradecida por las cosas buenas de la vida. Puede valorar más las relaciones y estar más dispuesta a trabajar en ellas. 5. fidelidad. Una mujer que ha sido engañada o traicionada puede valorar enormemente la fidelidad en una relación. Puede ser muy leal y comprometida en una relación. 6. compromiso. Si una mujer ha pasado por un fracaso matrimonial o una relación tóxica, puede estar más comprometida a hacer que una nueva relación funcione. Puede estar dispuesta a trabajar duro para superar cualquier problema y hacer que la relación sea exitosa. 7. Resiliencia. Una mujer que ha pasado por situaciones difíciles puede tener una gran capacidad de resiliencia puede ser capaz de enfrentar los desafíos de la vida con más fuerza y determinación. Amar a una mujer marcada por el pasado puede ser una experiencia enriquecedora porque a menudo son personas fuertes, empáticas, maduras, agradecidas, fieles, comprometidas y resistentes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada persona es única y que las experiencias pasadas pueden afectar a las personas de diferentes maneras. Por lo tanto, es importante ser respetuoso, paciente y comprensivo con la persona que amas y estar dispuesto a trabajar juntos para superar cualquier desafío. Si has encontrado a una mujer así, ahora te toca saber cómo tenerla a tu lado. Así, prepárate porque te contaré qué es lo que tienes que hacer para que una mujer, con ese pasado duro, se quede a tu lado. Tu trabajo será saber cómo mantenerla a tu lado. Escúchala, dale el espacio para que se abra contigo y cuente su historia. Escucharla con atención y empatía puede ayudarla a sentirse comprendida y apoyada. Sé paciente, es probable que ella tenga miedo de ser lastimada de nuevo, por lo que es importante tener paciencia y no presionarla. Dale tiempo para que se sienta cómoda contigo y construya confianza. Sé comprensivo, Reconoce que su pasado puede tener un impacto en su comportamiento y forma de pensar. Trata de entender sus reacciones y comportamientos y no las tomes como algo personal. Demuestra lealtad. La lealtad es importante para alguien que ha experimentado la traición en el pasado. Asegúrate de demostrarle tu fidelidad y compromiso con ella. Sé honesto. La honestidad es esencial para construir una relación sólida y duradera. No ocultes cosas y si tienes algo que compartir, hazlo de manera transparente y respetuosa. Apóyala, ofrece tu apoyo emocional y físico. Ayuda a construir su autoestima y confianza en sí misma y muéstrale que estás ahí para ella. Sé su cómplice. Demuestra que estás dispuesto a trabajar juntos en la relación, no solo a nivel personal, sino también en la vida cotidiana. Conviértete en su cómplice no en su enemigo. Muéstrale tu amor, demuéstrale con acciones y palabras lo mucho que la amas. Hazle sentir especial y amada y haz que se sienta importante en tu vida. Recuerda que cada persona es única y la forma en que cada persona lidia con su pasado puede variar. Siempre es importante adaptarse a la situación y ser respetuoso y comprensivo con la persona con la que estás en una relación. Una mujer con ese pasado necesita mucho de tu ternura, debes saber que ella es muy especial y es su corazón el que debes cuidar con íntimo cuidado. Una vez que has encontrado a una mujer con ese pasado, ahora es momento de aprender a construir juntos una relación sana y de pareja. Considera estos consejos. Tener una relación de pareja saludable es una de las cosas más satisfactorias de la vida. pero como cualquier cosa buena en la vida, requiere trabajo, dedicación y compromiso. Las relaciones requieren atención y esfuerzo para mantenerlas fuertes y saludables a largo plazo. En este artículo, vamos a discutir algunos consejos para llevar una relación sana de pareja. 1. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es la base de cualquier relación saludable. La falta de comunicación es una de las principales razones por las que muchas relaciones fallan. Es importante que ambos miembros de la pareja se sientan cómodos hablando abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. Para mantener una comunicación abierta y honesta, es importante escuchar activamente a tu pareja. Presta atención a lo que dice, no solo a sus palabras, sino también a su lenguaje corporal. Demuestra interés y apoyo hacia lo que te cuenta. También es importante que tu pareja sienta que puede confiar en ti, por lo que debes ser sincero y honesto en tus respuestas. También es importante elegir el momento y el lugar adecuado para tener estas conversaciones. Si se trata de un tema delicado, evita hablarlo en lugares públicos o en momentos en que ambos estén estresados o cansados. Busca un momento en que puedan hablar con tranquilidad y sin distracciones. 2. Respeto mutuo. El respeto mutuo es fundamental para mantener una relación sana y duradera. El respeto implica aceptar las diferencias de tu pareja y valorar sus opiniones y sentimientos. También significa no insultar, humillar o menospreciar a tu pareja. Para mantener el respeto mutuo en la relación, es importante ser consciente de cómo hablas con tu pareja. Evita el uso de lenguaje despectivo, sarcasmo o críticas destructivas. En lugar de eso, enfócate en el diálogo y la solución de problemas de manera constructiva. El respeto mutuo también significa respetar los límites y necesidades de tu pareja. Si tu pareja te dice que necesita tiempo a solas, respeta su deseo y no lo tomes como algo personal. Si tienes una discusión, es importante respetar los límites de tu pareja y no cruzar la línea de la agresión verbal o física. 3, apoyo mutuo. Otro aspecto importante de una relación saludable es el apoyo mutuo. La vida puede ser estresante y difícil en ocasiones, por lo que es importante contar con el apoyo de nuestra pareja. El apoyo puede ser emocional, financiero, práctico o en cualquier otra forma que necesite tu pareja. Para brindar un buen apoyo a tu pareja, es importante ser empático y comprensivo. Escucha atentamente y presta atención a sus necesidades. También es importante demostrarle a tu pareja que estás allí para ella, incluso en los momentos difíciles. El apoyo también significa ser un buen compañero de equipo. Trabajen juntos para resolver los problemas y alcancen los objetivos que tienen en común. Si tu pareja está luchando con algo, ofrécele tu ayuda para resolver el problema y trabaja juntos para encontrar una solución. 4. Espacio personal. Aunque es importante pasar tiempo juntos en una relación, también es importante tener tiempo para uno mismo. Es importante tener tiempo y espacio para hacer las cosas que disfrutas y tener tus propios intereses. Esto no significa que debas alejarte de tu pareja o descuidar la relación, sino que debes ser capaz de mantener un equilibrio saludable entre tu tiempo juntos y tu tiempo personal. Para mantener un buen equilibrio, es importante comunicar tus necesidades a tu pareja. Si necesitas tiempo a solas, hazle saber que no se trata de un rechazo hacia ella, sino de una necesidad personal. También es importante ser respetuoso con el tiempo personal.